Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister La lección para el día de hoy, la número 39 Mi santidad es mi salvación Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que piensas que piensas. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto, nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo, hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo y que hay de tu propia salvación, no puedes dar lo que no tienes, un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti, en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y por ende, el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella. Dios no conoce lo profano, lo que no es santo. Sería posible que Él no conociese a su Hijo. Se te exhorta a que dediques cinco minutos completos a cada una de las cuatro sesiones de práctica más largas de hoy y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, Explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos, en cualquiera de las formas en que puedan presentarse, ya sea desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, la que sea. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de los que necesitas salvarte. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de la siguiente manera. Di... ¿Mis pensamientos no amorosos acerca de Me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil a sí mismo, incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Entre tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga a hacerlo, mas no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usar la idea, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad. Es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añádele lo siguiente. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? En las aplicaciones más cortas, que deben llevarse a cabo unas tres o cuatro veces por hora, o incluso más, si es posible. Puedes hacerte a ti mismo esa pregunta. O repetir la idea de hoy. Pero, preferiblemente, ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea es. Mi santidad es mi salvación de esto. Y David nos dice. Mi santidad es mi salvación es mi salvación. Cuando reforzamos la idea de que este estado mental, que es la santidad pura, es la salvación, es la respuesta a todas las preguntas que alguna vez se han hecho, se hacen y se van a hacer. Esto nos lleva mucho más allá de cualquier experiencia de culpabilidad. En esta bella lección, Jesús juega con la idea de culpabilidad. Pregunta de manera juguetona. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Y luego nos dice que la vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? La suposición... es no es que la culpabilidad es el infierno porque Jesús dice si lo creyeses si creyeses que la culpabilidad es el infierno verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo todo eso solo por darse cuenta de una cosa. De que la culpabilidad es el infierno. Porque el infierno no es atractivo y la culpabilidad no es atractiva. Pero si existe atracción por la culpabilidad, entonces existe atracción por el infierno. Esta lección, mi santidad es mi salvación proporciona la respuesta a todo, porque la santidad no puede tener ningún opuesto. Dios no tiene ningún opuesto. El amor divino no tiene ningún opuesto. La pureza y la inocencia de la santidad permanece inmaculada, sin mancha, permanece eterna. Y por tanto es la salvación, la santidad sana. Sanar no tiene que ver con el cuerpo. La santidad, el sanar, es un estado mental. Y además la santidad no sabe nada de ataques. La santidad no sabe nada de juicios. Esta es la curación del Espíritu Santo. Como leímos en el texto en el capítulo 6 en la sección 3 llamada La renuncia al ataque donde dice que el Espíritu Santo mediante su percepción imparcial guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente, que es semejante a la de un niño, a la de Dios, jamás puede ser profanada. El Cristo, el Hijo de Dios vivo, la criatura viva de Dios jamás puede ser profanada. Esto es la santidad. Esto es la salvación. Como leímos en la sección El mensaje de la crucifixión, dice, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. ¿Enseñamos santidad? Pues eso es lo que somos. Y Jesús también nos decía, esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Así que hoy vamos a enseñar. Vamos a extender la santidad. Vamos a experimentar la santidad. Nuestra santidad abarca todo lo que percibimos. Nuestra personalidad, nuestras situaciones concretas, los acontecimientos, todo esto está asociado a pensamientos no amorosos. Y en la profundidad interior, más allá de estos pensamientos, está nuestra santidad. Extendemos nuestra santidad como una bendición y la aceptamos hoy como nuestra salvación. Amén.